Bien, estas han sido, señores, las efemérides del día en su programa de mañana. Y ahora vamos a recibir directamente desde Bogotá, Colombia, a nuestra querida amiga y colaboradora de este programa, la magnífica doctora Andrea Manjarres, psicóloga, amiga y colaboradora desde mañana, con quien vamos a conversar, como siempre, un tema interesante. Buenos días, Andrea, ¿cómo estás? Muy buenos, buenos días. días, muy bien acá contenta, todavía con ese frito. Te iba Debo... a preguntar cómo está la temperatura por allí. Eh, eh, eh, tú estás en Bogotá, ¿verdad? Sí, estamos como a 10 grados. Wow, mira. tú ves, ah, ¡10 grados, wow. Este este abrigo es gruesito. Qué bien, bueno, pero, con, pero tienes tienes un fondo de Quitespuela, parece. No, ese fondo es de, de Santander ah, en bueno. Colombia. Bien, sí. qué bien. Esto, Con Andrea vamos a conversar hoy, hoy acerca de la influencia del entorno. Cómo influye el entorno de las personas en su comportamiento, ¿verdad? Así que adelante, así que adelante, Andrea. Buenos días. Muy bueno. buenos días, pues. Miren, este tema es supremamente interesante se ha desarrollado por psicólogos, por influencers, eh, por coach. Eh, una persona bien famosa y reconocida, eh, bueno, ya fallecida, Jim Rohn, quien eh, decía, incluso tiene en su libro expresado, que somos el promedio de las cinco personas con las cuales más nos relacionamos. Entonces, esta parte es supremamente importante y realmente le da yo sentido y hay coherencia con otras investigaciones. Entonces, acá lo primero que quiero es que nos pongamos a pensar con qué personas, bien sea de la familia, nuestra pareja, amigos, compañeros de trabajo, pasamos más tiempo. Porque cuando yo hablo de nos relacionamos es las personas con las cuales pasamos más tiempo, porque el tiempo es lo que de verdad crea la base de la relación y de la interacción. entonces eh, a partir de allí, ponerme a analizar cómo son estas personas, a qué se dedican, cómo se relacionan con el otro, cómo se relacionan conmigo, cómo es la relación conmigo, qué aprendo de estas personas, qué elementos positivos tienen, y también negativos, porque vaya, somos humanos, todos tenemos elementos negativos. Entonces, allí aparece la gran importancia de con quiénes nos relacionamos. Fíjate que hay muchas personas, eh, aunque los latinos tendemos a ser muy sociables, hay personas latinas también que tienden a ser muy encerrados en su círculo familiar. ¿sí? Dicen, bueno, yo me siento bien en mi familia, yo no soy mucho de amigos, yo trabajo y ya me devuelvo. Pero ¿qué ocurre? Un elemento interesante para pensar aquí. Y es que por lo general en nuestra familia compartimos... El mismo, los mismos valores, algunas creencias familiares. ¿sí? Tenemos varios elementos en común. Y a veces necesitamos salir de nuestra zona de confort. A veces necesitamos ver otras maneras de ver el mundo. Claro, desde que esas formas, desde que esa perspectiva del mundo sea una perspectiva positiva, ¿no? partiendo de ese hecho. Entonces, ese es el primer llamado de atención. De pronto, para aquellas personas que son extremadamente familiares, no salen de allí y no comparten con otros, es positivo hacerlo. Porque entonces estamos viendo otras maneras de ver la realidad, otras maneras de hacer negocios, otras estrategias de estudio, otras formas de relacionarnos. Esto nos permite expandirnos y tenemos que tener esa curiosidad allí vigente. Eh, también esto nos tiene que llevar a reflexionar acerca de las personas que nos rodean. Y si lamentablemente algunas de estas personas, hablemos de 5 o 10 personas, los animo a que cojamos lápiz y papel y, y ponga yo ahí la lista de los nombres, de quiénes son las 10 personas con las que yo más comparto el tiempo y ponerme a hacer esa pregunta. ¿Cómo me relaciono con esa persona? ¿Qué he aprendido de esa persona? ¿Cómo es esta persona en sus relaciones interpersonales? ¿Cómo está en términos de su éxito laboral, profesional? Entonces, si yo veo que alguna de estas personas que quizás no son positivas para mi vida, entonces, marcar distancia y abrirme la posibilidad de cultivar otras relaciones con otras personas que vea, me puede enseñar. Y desde luego, reciprocidad, ¿no? Claro, yo también, brindar elementos positivos a ese otro con el que yo me relaciono. Pero entonces, supremamente importante, las investigaciones han mostrado que gran parte del éxito está en con quién yo me relaciono, porque yo aprendo, me dan ideas, me animan. O sea, los seres humanos, por más que uno diga, yo no soy influenciado, claro que lo somos, de nuestro medio. Uno a veces, eh, por ejemplo, Está en una reunión de amigos y todos están hablando de, ah, yo estoy haciendo un emprendimiento. De pronto yo me quedo pensando, acá yo soy la única aquí que no estoy intentando algo adicional, aparte de mi carrera. Déjame, yo voy a intentarlo. O de pronto una de las amistades, mira, eh, te voy a animar, te voy a eh, eh, eh, compartir mi idea, a ver si la quieres desarrollar o hacerla conmigo. Entonces, sí, es muy importante que revisemos quiénes están a nuestro alrededor y la influencia positiva o negativa que estas personas tienen sobre nosotros. No sé si tengan alguna pregunta o comentario, chicos. ¿Estás escuchando, Andrea? ¿Me escucha? Sí. Ah, ok, ok, cómo no. Andrea, eh, el entorno, digamos, el entorno eh, del, del barrio de... ...de la vecindad, etcétera, ejerce mayor influencia en una persona que el que pudiera ejercer su entorno familiar, ese entorno limitado de la familia. Depende de la cantidad de tiempo que compartes, o sea, okay. si tú con tu familia estás poco tiempo, interactúas poco, no los escuchas, no hay comunicación, pues desde luego, y, y de pronto sí... Tu entorno de la comunidad, donde vives o donde trabajas, pues entonces va a haber mayor influencia de lo otro, ¿no? Te hago la pregunta, todo. Andrea, Ajá. te hago la pregunta con el perdón tuyo, porque eh, eh, nosotros escuchamos muy a menudo la expresión, pero ese muchacho haciendo tal cosa, eso no fue lo que se le enseñó en esta casa, porque aquí nunca se hizo eso, entonces regularmente dice, ah, pero se fue para la calle, se va al barrio, por eso te hago la pregunta. Claro, hay varios factores que influyen, ¿ves? En términos positivos, cuando tenemos familias que sí que tienen unos valores bien definidos, eh, si tenemos una comunicación fuerte, una comunicación positiva, asertiva, pues eh, la influencia familiar positiva va a tener más fuerza que de pronto una influencia social o algo externo a la familia que sea negativa. Pero... Aunque uno dice, ah, pero acá no se le enseñó eso. Sí, pero es que con el muchacho no se hablaba, solo se le regañaba. Con el bien. muchacho no había espacios de poderle conocer, de saber sus inquietudes, ¿sí? Entonces, eso hay que tenerlo muy presente. Igual, la mayoría de nosotros, aunque seamos muy unidos a la familia, siempre tenemos el amigo, el compañero de estudio, de trabajo, que es importante en nuestras vidas, ¿cierto? Que para bien o para mal, si nos ponemos a pensar... Independientemente de las etapas de nuestra vida, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, eh, de estudio, nos influencian, bien sea para bien o para mal. Por eso es que es la importancia de uno revisar realmente con qué persona se rodea, de sí. qué tipo de personas te rodeas. Do ¿sí? Porque cuando, cuando uno está yendo por el mal camino, sea en cualquier sentido, y tú tienes un buen amigo, un buen compañero te lo dice, hey Andrea, ten cuidado, eh, respetando, digamos en el caso de ya la etapa que estamos, que somos adultos, pero te lo va a decir, sí, eh, yo entiendo que... que tienes que revisar este aspecto, no estás manejando bien tu vida de pareja, revisa tus finanzas, te veo como gastando mucho, ten presenta eso, entonces esto te ayuda a pensar también, Mira, entonces eh, eso es muy importante. Doctora, Dímate. me llegó a la mente dos... Eh... Pensamiento. Uno que establece popularmente, dime con quién anda y te, te diré quién eres. Trata de esto. Sí. Es de eso que trata. Efectivamente. Bueno, en la parte que anémica de un individuo cuando recibe influencias que termina siendo exitoso. Eh, ¿Usted entiende que es producto de una inspiración o es una identidad propia? Es una mezcla de factores. O sea, el ser humano es supremamente complejo. Hay una mezcla de factores. Mira, de hecho, esta persona que, que tiene este enunciado, Jim Rohn, es un señor que clase media, normalito, ¿verdad? Que terminó siendo millonario a los 25 años, multimillonario en Estados Unidos, ¿sí? A través de Met Venta Directa for Life. Y él mismo fue el que dijo, claro... Él tenía su deseo de vivir, de, de cambiar de vida, de, tener, de ser resiliente, eh, de poder adquirir cosas, pero él decía que su entorno, sus amigos, sus familiares de los que, con los que más se rodeaba eran personas llenas de ideas, de inquietudes, personas que también querían salir adelante, personas que no se conformaban con un salario promedio y eso lo ayudó a pensar estrategias a tal punto de ser un multi, uno de los grandes multimillonarios en Estados Unidos. Entonces, ese es el punto. Quizás tú tienes el anhelo, ¿cierto? Y tienes una decisión, un proyecto, y dices, bueno, yo quiero hacer esto. Pero si tu entorno está sosegado, no te ayuda tanto pero si tu entorno está en la misma actitud de, "Oye, yo también quiero salir adelante, yo también quiero innovar, yo también quiero ser empresario, yo también quiero". Entonces, entre todos se van dando ideas, una sinergia, incluso la red de apoyo, ¿cierto? Porque puede ser que en un momento yo no tenga, pero entonces un amigo tiene un un capital de inversión o ese familiar con esa actitud que es similar a la mía, entonces allí es donde está esto. Claro, desde luego tiene que haber un factor individual, porque hay personas que si no tienen una motivación interna, si no cuentan con unas metas, pues aunque su entorno está tratando de empujarle, de ayudarle a ir más allá, pues no lo quieren. Pero cuando tú ya tienes una actitud, digamos positiva, y unas metas definidas y estás rodeado de un ambiente motivador, pues se te va a ser mucho más fácil alcanzar esas metas. Pero definitivamente el, el estar rodeado de, de personas, de instituciones, fíjate que incluso eh, cuando miramos las investigaciones de factores de éxito en, en adultos, eh, autores como Daniel Goleman hablan que el 80% del éxito en la vida adulta depende de la inteligencia emocional. Desde la inteligencia emocional es habilidad para manejar mis emociones pero también para interactuar con el otro entonces tiene que ver mucho el otro lo mismo cuando revisamos las investigaciones de por ejemplo los jóvenes que estaban en riesgo psicosocial jóvenes que crecen en barrios con familias disfuncionales cerca a puntos de droga con familias que ya consumían droga, alcohol que ya habían antecedentes de delincuencia en la familia que no se dedican a esto que salen de estos contextos que no delinquen, que no entran en las drogas. Cuando se miran las investigaciones, incluso hechas en República Dominicana, hay un punto en común de estos jóvenes, en su gran mayoría, y es que la mayoría sean parte de grupos sociales de diferente tipo, políticos, religiosos, que los boy scout... Eh, algún tipo de que grupo que, de que los sacaba de ese contexto dañino ese. y los colocaba en unos contextos sí. prosociales que incentivaban otro tipo de metas. Qué Doctora. Sí, te escucho, Julian. Gracias. Eh, saludo para usted. Otros autores, como es el caso de Nietzsche, han, han asociado la conducta influenciable, es decir, aquellos que se dejan influenciar a la debilidad humana y a, abusador, la y a la falta y a la falta de, de, de una personalidad definida ¿Qué hay ¿cuál es su opinión al respecto? muy sarcástico era, era lo que decíamos eh, de verdad, que hay factores individuales que desde luego también eh, inciden ¿no? Eh, la personalidad tiene una base biológica que le llamamos temperamento entonces, hay unas tendencias, por ejemplo, quienes son buscadores de sensaciones, o sea, quienes les gusta, como que necesitan mucha adrenalina, muchas cosas, eh, quienes son extrovertidos, introvertidos. Entonces, si sí hay una base biológica, aunque. Eh, esto marca una tendencia a mano, es totalmente eh, definitivo, ¿sí? las investigaciones hasta ahora muestran que el contexto social tiene más fuerza sobre lo biológico, pero sí que hay una tendencia. Por el otro lado, eh, claro, depende qué tan influenciable seas, o sea, todos los seres humanos somos influenciables. Ahora, hay algunos que tienen rasgos de personalidad más fuertes que otros, creencias más fuertes que otras, para poder decir, yo soy influenciable, ¿sí? también depende de la etapa de la vida, ¿no? No es lo mismo hablar, por ejemplo, de un niño, de un adolescente, allá hablar de una persona de 20 años en adelante, ¿no? Eh, también es una cuestión de lotería, porque puede ser que eh, fulanito sea un joven influenciable, pero si ese fulanito preciso se encontró una influencia positiva, de pronto ese fulanito se estaba metiendo, por ejemplo, en fiesta, fiesta, fiesta, alcohol, alcohol y de pronto hasta empezar con sustancias eh, como la marihuana o simplemente la araganería Entonces, y se encuentra otro, un entorno que le refuerza eso, que está en lo mismo, pues esa persona con más veras va a seguir hundiéndose en esa actitud. Pero si esa persona influenciable se encuentra a otro sujeto que tiene otra actitud ante la vida ...que dice no, es importante estudiar, es importante superarse, es importante trabajar, la disciplina, el deporte, la vida saludable... ...pues a lo mejor ese sujeto que es muy influenciable, se pega a este buen amigo o este familiar, este compañero de estudio... Y realiza cambios importantes en la vida. Yo les digo algo, mami, por ejemplo, en mi caso, siempre decía que yo tenía una, fe, una personalidad muy, muy definida. A mami nunca le preocupaba si yo estaba con una persona, ah, con un mal estudiante de mis compañeros. Porque al tiempo, ese mal estudiante terminaba siendo buen estudiante. Yo terminaba influenciando a otras personas. Entonces, a ella no le preocupaba mucho ese asunto. O si veía de pronto a alguien eh, que que consumía alcohol y que yo empezaba relacionado relación mamá y no se preocupaba. Mamá sabía que esa persona iba a mejorar. Entonces, es algo que también es bueno preguntarnos. ¿Yo soy influenciable hasta qué punto? Eh, ¿Y mi entorno de qué manera me influencia? ¿No? Y asimismo, ¿qué influencia positiva o negativa ejerzo sobre las personas que me rodean? A mí sí, particularmente eh, eh, me siento muy bien en ese, en ese sentido. ¿Cómo no? Cómo no, te felicito, te felicito por eso. Bueno, eh, gracias. concuerda con la teoría de Nietzsche, de, de, de aquellos que son más influenciables por eh, quizá la falta de, eh, de personalidad y un tanto de debilidad. Bien. Bueno, gracias eh, Andrea Manjarres desde Bogotá. Con